Chicos, bienvenidos de vuelta Parece ser que la ubicación de la agencia Justo en el centro de nuestro mapa de Fortnite Está a punto de cambiar para siempre Muchísimos jugadores han empezado a reportar Acerca de que en esta ubicación Un glitch está revelando Que esta ubicación va a ser inundada y esto justo está apareciendo ahora cuando estamos al lado del Doomsday, al lado justo del juicio final de esta temporada. Tenemos todo el gameplay filtrado de este book y de este glitch. Y todo el gameplay acerca de este evento de inundación de Doomsday. Al parecer no es la única ubicación que parece ser que va a estar cambiando, sino que múltiples ubicaciones se van a ver afectadas. Relacionando todo esto con el final de la temporada número 2. Chicos, no os voy a hacer perder más el tiempo, porque esto es muy muy grande. Así que chicos... Vamos allá. Vale chicos, antes de empezar con el vídeo quiero deciros que podéis conseguir una skin de la tienda totalmente gratis. Lo único que tenéis que tener por seguro para poder participar es estar suscritos a la Neox Army. Estar suscritos al canal y activar la campanita. Así que chicos, acordaros de dejar un buen like en el vídeo y comentarme debajo cuál es vuestro nombre en Fortnite para agregaros y enviaros vuestro regalito. Código Mister de Neox en la tienda, hermanos. Empezamos con el vídeo. Yo, es del conejo Malo malote <risa> Chavales, ¿cómo estáis? Estamos a punto de presenciar El gran evento final, el juicio final De Fortnite en esta temporada Así que, el evento inundación Está a puntito de llegar A nuestro juego Todo el mundo tranquilo, ¿vale? Nadie va a morir de momento Vale, vale, hay alguien aquí <risa> Vale, ojo, que ahora creo que vienen a por mí, ¿eh? ¡Uh! Deleted, bro No menos. Así que no he encontrado muchos vídeos por YouTube De hecho, gente, me he puesto a investigar acerca de este tema Y he encontrado menos de un vídeo en el que indagar Eso significa que no hay ningún vídeo, literalmente, subido a la plataforma Así que somos oficialmente el primer canal que va a subir esta locura Así que sí, chicos, parece ser que... El evento final, el evento del Doomsday, el evento de inundación ha llegado a nosotros Demasiadas filtraciones acerca de una gran inundación en esta ubicación del mapa Están siendo las protagonistas de estos días Así que hoy vengo a hablaros chicos del glitch Que literalmente nadie está hablando de él Y que nos indica el futuro de este lugar Ya que chicos, la agencia está cambiando para... ser. Y es que como bien sabéis chicos, los bugs que suceden en Fortnite Acaban revelando algo que o bien llegará muy pronto al juego O bien está a puntito, a puntito de llegar Y esos bugs revelan cosas que están en los archivos del juego Y que todavía no han salido públicas Bye bye Oh, nos ha matado Entonces esos bugs o glitches nos indican realmente cosas que van a estar llegando al juego Pero que están en los archivos del juego Solo Y que todavía no han sido publicadas Porque no les interesa que la gente Lo sepa Como bien sabéis chicos, algunos de los errores No son queriendo, son bugs simplemente Pero que nos revelan Algo Muy importante Voy a ir a por el que está aquí arriba ¿Qué haces tonto? ¿Qué haces, tonto? Deja de disparar, hostia. Vale, pues ahora ya me toca esperarme aquí. Os contaré la historia mientras me preparo un buen burrito. Érase una vez una tarde de verano. ¿Te imaginas? Oh, shit. Y es que al parecer una gran... Y es que al parecer, chicos, se ha filtrado un vídeo originalmente que nos muestra cómo va a ser la inundación o al menos parte de ella y nos muestra realmente lo que parece ser una inundación en medio de la agencia lo, que cu lo cual nos indica que esa ubicación del juego de Fortnite va a estar siendo inundada llevo mucho tiempo jugando a este juego como para llegar a saber que realmente cuando estas cosas ocurren dentro del juego significa que algo se les ha olvidado en los archivos del juego de hecho, no es la primera vez que aparece el nombre de inundación en esta temporada Y que aparecen pistas acerca de una gran inundación en esta nueva temporada del juego ¿Por qué todo está relacionado y por qué todo el mundo está hablando de ello? Pues bien, dejarme... Mierda, voy a ir a por el cofre este de aquí rápido ¡Oh! Me ha dado la vida Así que chavales, dejarme refrescaros la memoria como bien sabéis, existe la teoría de Noah alrededor del mapa de Fortnite Una teoría que nos indica algo que realmente descubrimos en este canal Y que muy poca gente había descubierto hasta la fecha Y es que ha aparecido misteriosamente el nombre de Noah al completo En una de las ubicaciones de esta temporada Un nombre que, queriendo, ha sido, introduci ha sido introducido lógicamente en esa ubicación no ha sido sin querer, lógicamente Investigando e investigando nos dimos cuenta de que algo se nos escapaba de las manos ¿Quién es Noah y por qué ha aparecido el nombre en esa ubicación? Pues bien, en primer lugar tenemos la temporada llena al completo de agua Una temporada que destaca el agua por todo el mapa, sin lugar a dudas En segundo lugar descubrimos el nombre de Noah en una ubicación secreta Y si nos ponemos a investigar lógicamente qué significa Noah. Nos daremos cuenta de que Noé en inglés es el creador del de gran y famoso Arca de Noé. Imagino que ya sabréis todos qué es, o qué era, o qué fue el Arca de Noé. Un arca que se encargó de sobrevivir a una gran inundación que arrasó con todo a su paso. ¿Y por qué aparece ese nombre ahí? En Fortnite y también aparecen indicios de bugs de inundaciones en esta ubicación Demasiadas coincidencias, ¿no creéis? What? Bro, ¿qué, ¿qué es ese tipo de...? Oh, shit ¿Te vas corriendo, potita? Oh, y nos deja la gran tarjeta de acceso, brother Pero antes de, antes de abrir la famosa bóveda Porque tengo otro secreto que contaros y es que desde lejos, esa no ha sido la única filtración que hemos encontrado acerca de la inundación que vaya a estar sucediendo esta temporada. Sino que otros jugadores han estado reportando estas imágenes que veis en pantalla. What the fuck? ¿Eso qué es, bro? Dios, parece que realmente toda la isla se va a la borgota. ¿Realmente significa eso que va a haber un gran evento de inundación para todos nosotros? Y no solo va a suceder en la agencia, sino que, según algunas filtraciones, parece ser que puede suceder en toda la isla de Fortnite Así que sí, chavales, una vez ya contado el secreto, ¡vamos a matar! No me ha dejado abrir mi, mi, mi bóveda, tío Bro, soy realmente malo en este juego, mejor me voy al lobby Vale, chicos y chicas, antes de finalizar el vídeo quiero enseñaros algo que realmente también es muy interesante Estamos ahora mismo, lógicamente, en el lobby del pase de batalla Y parece ser que algo nuevo ha llegado a la sala de Deadpool ¿Veis, lo, veis los signos de interrogación, verdad? Pues eso muestra misterio Ya sabéis a lo que me refiero Vale, esto ha cambiado ligeramente, pero yo recordaba esto estaba un poco inundado, pero bueno, de todas formas parece que se va a acabar inundando Porque Deadpool no tiene demasiado conocimiento sobre cómo reparar tuberías Si os acordáis, no sé si fui una de las primeras personas en todo el tema de la inundación del juego No sé si fui la primera o de las primeras personas, pero nosotros en la Neox Army ya predijimos que esto iba a acabar inundándose y hasta donde ahora sabemos, hasta todo lo que hemos estado investigando, averiguamos que esta ubicación de Deadpool se encuentra exactamente debajo de la agencia. Lógicamente la evidencia más fuerte que tenemos acerca de que esta habitación se encuentra debajo de la agencia se encuentra en el tráiler de Deadpool. Porque justo ahí enseñan un pedacito del lobby del pase de batalla y una voz parece ser que llama a, a Deadpool para que salga a la superficie. Así que si este lugar se va a inundar Muy pronto estaremos viendo como el agua sube y sube Hasta la nube Otra gente ha estado experimentando en el lobby del de Battle Royale En la habitación de Deadpool Otro glitch acerca de inundaciones Otro glitch que también nos indica que se va a inundar el mapa Pero ¿Qué pasa? ¿Se va a ir a tomar por culo el mapa tío? Parece que el mapa se va a ir a la Borgota muy pronto muy pronto realmente Esta ubicación se va a ver Completamente Inundada por el agua Chicos, familia, os voy a estar leyendo a todos Y cada uno de vosotros en los comentarios Así que chicos, aprovechar para comentarme vuestra teoría Y para entrar en el sorteo Debéis comentar debajo En la sección de los comentarios Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Suscríbete si todavía no formas parte de la familia Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y...